negativo fue tan intercambio de disparos que mi hijo acaba de salir, acababa de salir de una audiencia y el dicrin le solicitó a él que lo iba a encaminar para cuidarlo y se tiraron por al lado atrás del, del palacio a salir a la Nino Rizé y cuando cogieron por la Nino Ricé. Iba la esposa adelante con el periodista, con el chofer. Wilman atrás en, el, en su motor. Y la Dicrín, la guagua negra, atrás de ellos. Lo habían invitado a Wilman a que fuera, a que el coronel de la Dicrín, que había llegado nuevo, lo quería conocer. Y detrás del cuartel, al lado del cuartel, ahí me lo acribillan a balazo. Le estoy pidiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que tome carta en el asunto que esos peledeístas engreídos asesinos están cobrando dinero. Equilibrando lo que, el, lo que el presidente habló, de que todo el que tenga cuenta pendiente, que sepa lo que le corresponde. El DICRIN lo ha tomado al revés, cobrando dinero para los que no pueden hacerlo delincuente, hacerlo ellos pago. Están cobrando por quitarle la vida. A todo el que quiere matar uno, le hago un llamado a las autoridades de San Francisco de Macorís, al Junto del Presidente, que tome carta en el asunto, que le quieren hacer mal gobierno y que me tienen que dar una explicación, la de Crín. qué problema tenía mi hijo con ello porque mi hijo aquí no tenía problema con nadie mi hijo era un ciudadano y un dominicano que hizo su cárcel pagó su cárcel trabajó en su cárcel por el bien del país y salió hace un año y no se podía mover porque donde quiera me le hacían un atentado y la policía sabe y tenía a mi hijo me le hicieron cuatro atentados y la policía tenía todos los videos y no hizo nada. Y ahora la policía al junto de las otras autoridades le pusieron causa todos los días con respecto a, al atentado que me le hicieron. Estoy harta me acribillan la familia entera, no se le dio. Fue a una audiencia al palacio. Lo esperaron y le hicieron otro atentado. No pudieron. Ahora se valieron de la DICRIN. Las autoridades de Macorís que me den una explicación por qué me acribillan mi hijo al lado del cuartel. Que digan que fue intercambio. Ellos sabían que iba desarmado, porque solamente así le podía salir. Solamente así le podía salir a acabar con mi hijo. Así es que le estoy pidiendo que me den una explicación por qué la DICRIN me acribilla a mi hijo. Al coronel de la DICRIN me confesó mi hijo después del otro atentado. Que tenía miedo, porque el coronel de la DICRIN lo, le di, lo, lo, lo amenazó en el cuartel. En el cuartel me le dijeron a mi hijo, ponle una vía corpi, vía corpo. Porque el coronel del Dicrín habló muy mal de ti. Y ningún coronel puede hablar mal de un ciudadano. Tiene que estar con todo el mundo. Mientras que el coronel del Dicrín fue que agarró de seguro esos nueve millones que daban por la cabeza de mi hijo así que me den una explicación que me den una explicación por qué me acribillan mi hijo El nombre suyo. María de Jesús Paulino y mi hijo Diva desarmado así es que estas autoridades junto con Eduardo Ten que me den una explicación, porque todo lo que no hacen los delincuentes lo está haciendo la DICRIN. Es cuanto. Quiero una explicación con la muerte de mi hijo, porque me duele. Y mi hijo nació en San Francisco, y mi hijo es un ciudadano. Y si tenía problemas, que me lo expliquen entonces.